A este festival les voy a presentar a alguien que me da mucho gusto tener aquí. Su nombre es Diego Martínez. Pido un aplauso para él. Bienvenido. Va a exponer con nosotros el tema del de enrejado que lo conecta todo y la expansión de la conciencia. Un aplauso y vamos a escucharte con mucha atención. Gracias. Muy bien, si me permiten, sería muy lindo que la gente que esté interesada en la plática que vamos a dar ponga atención, ponga sus teléfonos en vibrador y aquellos que no estén interesados, bueno, que respeten este momento porque vamos a estar aquí una hora, hora quince, hablando de un tema más que interesante. Un tema que realmente se habla mucho, pero se conoce poco. Primero quiero agradecer a las organizadoras de este evento, a ver si me puedo acomodar el micrófono, así. Ahí está. Quiero agradecer a Unice, a Sindel, ¿sí? las dos organizadoras, a también los dueños aquí de, de este café Dharma. Un hermoso café de Ciudad Victoria. Y bueno, hemos regresado a dar pláticas y charlas porque años anteriores veníamos haciéndolo. Ustedes pueden encontrar esas pláticas en nuestro canal de YouTube. Para aquellos que no me conocen, me llamo Diego Martín Ferrando. Soy comunicador y maestro espiritual de hace más de 20 años. Y bueno... Tenemos 15 aquí, así que, si bien nací en Argentina, en esta vida, pues casi podría también pasar por mexicano. Aunque mi acento me delata, ¿no? Fácilmente me delata. Eh, vamos a aprender un poquito de unos temas más que interesantes, entonces, lo vamos a desarrollar porque esto de la expansión de la conciencia esto del entramado que nos rodea debe de ser conocido para poder dar ese salto cuántico tan anhelado y tan esperado para aquellos que ya tienen un alma madura, por supuesto pero antes quiero contar una fábula quiero contar una anécdota que va a ilustrar un poquito lo que vamos a conversar pongan atención había una vez un granjero, un granjero que estaba dentro de su galpón, dentro de su granero, trabajando, arriando paja, levantando grandes pesos, yendo de aquí y de allá, y era siempre portador de un valiosísimo reloj. Un reloj que lo había heredado de su abuelo, que lo había también dado a su padre y que lo había recibido él y que tenía todas las, todo el deseo y todo el amor de heredarlo también a su hijo. Resulta que este granjero pierde ese reloj y desesperadamente busca ese reloj por todo ese granero. Durante horas y horas, lo busca aquí, lo busca allá, se sumerge en la montaña de paja y no lo encuentra. Desesperado, él pide la ayuda de, de la gente alrededor, de los vecinos. Acuden como unas 30 personas a ayudarlo a buscar ese reloj. De mucho valor para él, principalmente sentimental. Y las 30 personas lo buscan y lo buscan hasta que comienza a hacerse de noche, ya se empiezan a desesperanzar, comienzan a regresar a la casa. Y claro, el granjero angustiado, de repente ve venir un niño y que le dice, Señor, Señor, yo le voy a poder encontrar ese reloj. Ay, chiquito, le dice... Gracias, gracias por tu solidaridad, por tus ganas y por tus buenos deseos. No, en verdad se lo voy a encontrar. Solo voy a pedirles que me dejen solo en el, granje, en, en, en el galpón. Déjenme solo en el granero. <ríe> se ríe muy tiernamente el granjero. Y claro, de una forma un poco desesperada, pero también compasiva y tierna, le pide a la gente que todavía quedaba en el granero que se retirara, que dejen a este niño intentar cumplir su labor de servicio, de buena fe. Y al cabo de 5 o 10 minutos, estando solo este niño de, dentro del granero, sale a la puerta mostrándole el reloj que tenía en la mano. El granjero no lo podía creer El granjero va corriendo hacia este niño Lo abraza, lo levanta y le dice Pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo encontraste? Estuvimos más de 20 personas buscándolo todos aquí Y tú solito lo pudiste hallar El niño dice muy simple Me senté en medio del granero, del galpón Hice silencio, cerré mis ojos y empecé a escuchar muy sutilmente el tic-tac del reloj. Entonces me empecé a dirigir hacia él y lo encontré. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy linda historia, muy linda fábula. Y como les decía, recién ilustra muchísimo el tema que vamos a hablar. Porque es importante para aquellos que quieren aprender, que quieren empezar a escuchar esa voluntad, ese tic-tac de esa vocecita que surge de nuestro corazón, es importante hacer silencio, es importante relajar el cuerpo, es importante escuchar lo que vamos a enseñar. Primero hay que comprender y entender que somos almas y esto parece ser muy recurrente. Sin embargo, para aquellos que hemos, nos hemos sumergido, para aquellos que hemos trabajado internamente, que hemos explorado en nuestro interior, más allá de la conciencia, no cabe la menor duda de que esa alma existe no cabe la menor duda de que hay un tiempo mucho más allá de este tiempo. O sea, esa alma, esa entidad energética es mucho más antigua que el cuerpo físico. Muchas personas podrán creer, otras tantas podrán no creer. Yo les digo, no sean escépticos, pero tampoco sean crédulos. Exploren investiguen, practiquen, vayan a su interior. Entonces ya no se trata de creer o no creer, se trata solo de saber. Para aquel que sabe, las cosas se tornan inmensamente diferentes, certeras. No, simples, no difíciles, muy simples, porque todo empieza a tener sentido. Primero, o mejor dicho, segundo, aparte de conocer que somos esa alma, hay que aceptar también, hay que entender que hay un crecimiento, una evolución, un desarrollo. Por eso es que venimos una y otra vez a este mundo. Si no tuviéramos nada que aprender en esta realidad material, en esta tercera dimensión, hay otras realidades muy superiores a esta, que por supuesto irían de manera mucho más adecuada para ese progreso que aún vamos a continuar realizando. Este cuerpo que tanto amamos, siempre lo decimos, para los seres de luz, es el cuerpo del delito. ¿Sí? El cuerpo del delito. El cuerpo que nos muestra que todavía nuestro nivel de conciencia es bastante denso. Nuestro nivel de conciencia todavía se proyecta en partículas y no en ondas. ¿Por qué digo esto? No sé si hayan oído hablar todos ustedes de la resonancia Schumann. No sé si hayan oído hablar también, bueno, de la onda transversal magnética, que es lo mismo, solo que Schumann es este alemán que empezó a tener en cuenta esta medición. Y se ha visto en aquellos tiempos, en la década del 50, que 7.8 Hz era la medición que tenía el planeta, era la medición... ...que producía nuestros cerebros y el cerebro mamífero. Y se mantuvo así desde que se tiene uso de razón... ...desde que se conoce, o sea, desde la década de 50... ...se especula desde hace milenios también. Pero a partir de la década del 80, algo pasó... Comenzaron a elevarse los niveles Hertz. La frecuencia Schumann comenzó a elevarse más y más. Y pasó a 12, y pasó a 15, y pasó a 20, y pasó a 25. Hoy en día estamos a más de 32 niveles Hertz de frecuencia. Y eso no es cuestión de creer o no creer, hay aparatos que miden eso y hay aparatos que entonces nos están revelando que el planeta está cambiando y por supuesto con toda la vida que ese planeta contiene. El efecto sobre el ser humano, el efecto sobre los animales es tremendo. Nosotros no podemos negar este cambio de hábitos, este cambio de vida que tenemos en la vida. En estos últimos años hemos vivido realmente una velocidad en la información y una velocidad en el hacer y en el quehacer de nuestras vidas que indudablemente se ha tornado adverso y negativo puesto que todavía no nos podemos adaptar el estrés comienza a ser una constante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué busca la naturaleza? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Hacia dónde va a entrar el planeta Tierra? La ciencia ya ha visto que los átomos, las partículas, a veces se comportan como, como partículas, justamente, o a veces como ondas, y no se puede explicar exactamente si es una cosa o si es otra, y es por eso que viene a, como herramienta a, nuestro, a nuestra ayuda la física cuántica, que no es la física newtoniana, que no es la física inclusive que Albert Einstein concebía y entendía. De repente, tenemos la paradoja de Schrödinger para explicar la física cuántica. Ya lo he dicho en pláticas pasadas, pero cabe volver a enunciarla en esta conferencia que estamos dando. Schrödinger era contemporáneo de Albert Einstein, Schrödinger aceptaba la física cuántica mientras Einstein decía que no que no era posible que Dios jugara a los dados Schrödinger, cuando Einstein le decía bueno explícame cuál es la física cuántica o de qué se trata él decía si pudiera explicarlo estaría demostrando que no lo estoy entendiendo sin embargo sin embargo voy a Intentar expresar o hacer referencia a ella a través de, de esta paradoja. Él decía, si encerramos un gato en una caja con un, una pócima de veneno en una botella, la pregunta que nos hacemos es, después de un tiempo, ¿el gato sigue vivo o el gato está muerto? Según Schrödinger, explicando la física cuántica, depende de aquel que abra la caja, el gato derramó el veneno y se murió, o el gato sigue vivo dentro de esa caja sin que el veneno se derrame. Yo le diría a Schrödinger, ¿y qué tal...? Si abrimos la caja y el gato ya no está dentro de ella. ¿Y qué tal si no está ni vivo ni muerto, sino que trascendió las limitaciones de esa caja? Sí, ahora después pasamos a las preguntas. Después pasamos para darle continuidad a todo esto. Para poder superar, para poder trascender esas limitaciones que esta realidad material existe, debemos de tener una concepción tipo onda, no de tipo partícula, no de tipo densificada. Claro, nosotros nacemos, nos desarrollamos y vivimos toda nuestra vida en un egregor, en un estado de conciencia heredado por la humanidad y que ejerce tremenda fuerza sobre todos nosotros sobre la sociedad y sobre el sistema a eso se le ha llamado Matrix esa Matrix densa hecha a pura partícula limitante yo le llamo el hijo amorfo bastardo y deforme de esa voluntad divina de esa voluntad divina que tiene un nombre similar, pero que hacemos referencia a ella como matriz, no como matrix, sino como matriz. Esa matriz de elevada frecuencia, ¿sí me están siguiendo? ¿sí están interesados? ¿sí quieren que continúe? Bueno, no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado a que platiquen mientras estoy dando la charla. No creo que sea... Eh, cortés. Exacto, algo muy cortés. Perfecto. Estos temas no son generalmente muy bien aceptados por la gente común. Yo lo entiendo. Pero es tan fácil como respetar a los que sí tienen interés o simplemente, simplemente salir afuera del café. Por eso es que siempre damos estas charlas al grupo, a un grupo cerrado, a un grupo que realmente tiene enorme anhelo. Es por eso que subimos estas pláticas a nuestro canal de YouTube, Manifestación Mística, y solo le hacen clic, solo ponen play y solo se suscriben a aquellos que realmente le interesan. Dar este tipo de conocimientos cuando no se valora, no es algo que se deba de realizar. ¿sí? Yo siempre procuro tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, vamos a continuar para los que sí están poniendo atención. Bueno, eh, hay 10 características para las personas que no tienen un nivel de conciencia superlativo. Hay 10 características para aquellos que tienen encapsulada y contraída la conciencia. O sea que están sumergidos de lleno a la Matrix. Primero, primer punto, hablan mucho y escuchan poco. Qué justo, ¿eh? qué barbaridad, ¿hacia dónde me llevó? La matriz. <risa> y en ellos se denota un automatismo y una mecanicidad permanente, puesto que aquello que hablan siempre son las mismas cosas, los mismos temas, hacen siempre las mismas cosas referente a los mismos intereses. Día tras día no cambia mucho su existencia y su vida. Bueno, así que recuerden, hablar mucho se aprende con enorme rapidez. Escuchar y oír puede pasar toda una vida y nunca haberlo aprendido. Muy rápido aprendemos a hablar los seres humanos. Muy lindo sería empezar a oír en primera instancia. Segundo punto, para aquellas personas que tienen un nivel de conciencia todavía muy compacto, contraído, cerrado. Todo gira en torno al ego, siempre. O sea, a lo superficial, a la moda, al dinero, al consumismo, al comprar y el vender. Todo gira en torno a esa vanidad y a ese hedonismo de la cual el ego siempre está queriendo demostrar y mostrar. Hoy, con las redes sociales, de repente, bueno, tenemos un enorme exhibicionismo ahí, un enorme muestrario de la gente que todavía tiene ese nivel de conciencia atrapado. Que, por supuesto, hay que respetar. ¿sí? Están en esa etapa, están en ese momento y todos debemos de pasar por todos los momentos requeridos y necesarios. Pero, sin embargo, eso no significa que no nos demos cuenta, no significa que no seamos conscientes de que ello es así. Aunque no juzguemos, el sabio observa, el sabio entiende, el sabio deja pasar y continúa. Una de las frases que he expuesto en estos días y que se los voy a compartir referente a esto es amar lo externo es soñar. Amar lo interno es despertar. Pon como prota protagonista al sujeto y no al objeto. ¿Sí? Tercer punto entonces de las personas que todavía muestran un nivel de conciencia atrapado, inferior. La actitud de juicio es permanente. La crítica, el chisme... La desvalorización, la visceralidad inclusive, la falta de control de sus impulsos permanentemente se da. Ellos no son dueños de aquello que están permanentemente juzgando, no son dueños de sus emociones. Lo bueno o lo malo es irrelevante, seguir al corazón es lo trascendente. Y para ellos eso es imposible. Intentan escuchar el corazón, pero lo único que escuchan es el parloteo de esa multiplicidad de pensamiento, de ese caos y laberinto mental. Cuarto punto de los diez que tenemos, la cuarta característica todavía de las personas que están sumergidas en la inconsciencia, porque para hablar de la conciencia y de la expansión que ella nos puede brindar y nos puede dar, tenemos que conocer todo esto para saber entonces qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar. Porque solo aquel que es capaz de enfrentar su sombra, solo así se va a poder revelar el verdadero ser. ...la verdadera presencia que habita dentro de cada uno de nosotros. Y el cuarto, la cuarta característica que identifica entonces a estas personas es un desorden. Un desorden, por supuesto, alimenticio, un desorden sentimental, un desorden laboral... ...un desorden en todos los aspectos y en todos los hábitos en general. Ni que hablar cuando entramos a la habitación de estas personas... Todo revuelto, todo cochino, todo sucio. Bueno, eso nos está mostrando que todavía somos o son personas que están en ese nivel. Aquellos que ya han logrado cierto nivel de conciencia, cierta madurez, cierto equilibrio, sin caer en ese extremo de la limpieza y el orden absoluto, las personas conservan ese equilibrio y esa estabilidad que nos lleva a nosotros tener una vida adecuada en todos los aspectos. El, la quinta característica, aparte de, del desorden, también está la inconstancia y la contradicción. El desenfoque y la hiperactividad mental es contundente. Fíjense. Eh, a nosotros se nos ha enseñado, o vivimos mejor dicho, en este tiempo de la Y, así le llamo yo. Antiguamente, o se tomaba un café, o se escuchaba a una persona, o se alimentaba, o trabajaba, y estaba con sus máximas energías o con su máxima atención, a una sola actividad. Entonces era una cosa o otra. Esa era la época de la O, del círculo. Esa figura geométrica tan natural, tan espiritual, tan elevada. Y sin embargo, como les decía recién, vivimos en la época de la Y. Porque ahora hacemos una cosa y otra. Y no solo eso, y otra y otra al mismo tiempo. Entonces estamos en el celular y estamos escuchando a una persona y estamos, y estamos manejando y estamos haciendo no sé cuántas cosas más al mismo tiempo y entonces no estamos en ninguna de ellas. Presa fácil para esa Matrix que nos quiere seguir limitando, esclavizando, metidos dentro de esa caja como el gatito, y es más, llevarnos inclusive al envenenamiento, a la saturación de ese caos y de ese estrés que permanentemente existe en nuestra vida por toda esta hiperactividad, que por supuesto se traduce en ese caos mental absoluto que desemboca desde ya a... A enfermedades. Y entonces, claro, ya nuestra palabra, con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento y nuestra acción, se vuelven todas independientes. <coughs> Perdón. Una y otra no tienen nada que ver. Ese desequilibrio es inmensamente dañino. Sí, está ahí. No, no, está bien acá No, no, está bien Gracias Ricardo Ese desequilibrio de pensamiento, sentimiento y acción Debido justamente a todo A esta época de la Y Produce entonces un debilitamiento del ser Ese abracadabra que nos va a llevar a la unificación y a la magia, comienza a desaparecer. Para aquellos que no lo saben, siempre lo repito en mis pláticas, abracadabra significa pienso lo que digo y hago lo que siento. No sé si lo sabían. Y esa realmente es la enseñanza fundamental para poder acceder a un reino muy superior, muy ilimitado, a un nivel de conciencia de ondas. Y no de partículas. Sexto punto. Es por supuesto, sexta característica, el escaso compromiso y valor de la palabra. ¿sí? Porque vivimos en un mundo light, en un mundo de fast food, en un mundo en donde todo lo queremos ya, al momento, al instante. Y entonces, claro, nadie quiere hacer el esfuerzo y nadie quiere ser perseverantes y constantes. Ni siquiera si eso pueda llegar a significar la realización, la dicha, el amor. No. Todas esas cosas nos hemos acostumbrado o nos están acostumbrando, de mala manera, a que si no las obtenemos, de inmediato entonces las soltamos. Claro, viene el... La frustración, viene la apatía, viene la depresión, pero las cosas no son así. Las cosas elevadas, las cosas superiores siempre requieren de un esfuerzo, siempre requieren de un compromiso, siempre requieren de una lealtad hacia el corazón, hacia lo que se siente y lo que se quiere. Séptimo punto que caracteriza a las personas todavía contraídas en su nivel de conciencia es la competencia permanente. Esas personas viven en total y absoluta violencia, agresión y en un estado de sensación de amenaza. Ellos no pueden concebir la vida Ejerciendo y realizando lo mejor posible las cosas, superándose día con día. Porque ellas siempre tienen que estar comparándose con las personas que están a su alrededor. Este sistema promueve permanentemente este, esta competencia que nos divide, que nos separa, que nos desintegra. Y que nos hace mucho más presa fácil de la Matrix. Amigos, cooperemos, por favor, dejemos de competir. Entre todos las cosas las podemos realizar con mucha mayor eficiencia y sabiduría. Octavo punto que caracteriza a las personas de escaso nivel de conciencia es, por supuesto, los vicios y adicciones. Estas personas son sumamente dependientes, ellas no pueden vivir ni un solo día sin dar parte de su poder, de su energía a ese mal hábito, a, ese, a esa persona, a, esa, a ese novio o a esa novia, viven en función de otros, se sienten bien únicamente si toman esa droga, si fuman ese cigarrillo, si trabajan sin cesar y están siempre en unida y vuelta, no los dejes solos un instante, un momento porque se vuelven locos. Sí me estaba contando este amigo aquí que trabaja en plataformas ahí en medio del mar, lástima que se levantó y se fue, pero. Este amigo me contaba que las personas que van a estar durante un tiempo en esas plataformas en medio del mar no pueden estar por contrato más de 15 días, porque no soportan. Y es más, si al sexto día, si antes del sexto día tú te tiras, te tiras de la plataforma al mar, no se te paga nada. ...y no vas a tener ningún seguro. Recién me lo contaba. Las personas vivimos enrolados en una hiperactividad... ...de la cual, de forma permanente, nos estamos dando la espalda... ...y cuando las circunstancias nos obligan a observarnos y a vernos a nosotros mismos... ...como en estos largos periodos, de repente de soledad y de silencio... La gente no está preparada y hasta enloquece. Nueve, punto número nueve de las características de las personas con inconsciencia. Aún hay mucho por hablar, ¿eh? Viene lo mejor, espérenme. Punto no, número nueve es la autoridad externa. Esa autoridad que es aquella a la cual nosotros respetamos y escuchando y escuchamos, Siempre surge de alguna institución, siempre surge de alguna religión, de algún gobierno, de las tradiciones, de las costumbres. Siempre surge de aquellas personas que tienen doctorados y tienen licenciaturas y por supuesto tienen mucho dinero y tienen fama y tienen éxito. Esas personas solo escuchan a aquellos que han adquirido cierto poder externo y jamás escucharían a un campesino, a una persona humilde y mucho menos escucharían a su corazón. Ese es otro de los puntos de aquellos que tienen un nivel de conciencia bajo. Y por último, el décimo, para terminar estos, estas diez características que quiero dejar bien en claro, es el temor ...es la seriedad y es la sensación de separación. Es el miedo permanente a todo. Y por supuesto ese miedo permanente a todo... Aquí está el hombre de la plataforma, recién conté tu experiencia. Qué bueno que viniste. Bueno, la seriedad es desde ya el estado natural de este tipo de personas... Siempre viven con el entrecejo fruncido, porque en todo ven una amenaza, porque en todo ven el temor, el miedo, todo a su alrededor está en contra de ellos. Y entonces, claro, por supuesto, la separación, la individualidad, el ego se alimenta, crece, y nos hace enraizar más en la Matrix, alejándonos de esa elevada conciencia que nos rodea y que lo penetra todo y que yo le llamo matriz, ¿Sí? o entretejido cósmico. Muy bien, ya hablamos de las 10 características de las personas con una conciencia contraída. Ahora, ¿qué tal de las 10 características para aquellas personas que están empezando a expandir su conciencia? A ver si se identifican con algunas de ellas o con todas. Aquellos que me están siguiendo y están poniendo atención, bueno, yo creo que esa es una característica importante. ¿eh? Y eso que solo vamos a hablar una hora, hora y media como mucho. Para los que me conocen saben que es, un monólogo muy corto el que estamos haciendo, <ríe> ya que a veces pasamos cuatro o cinco horas platicando y platicando y entregando conocimientos sobre estos temas. ¿Y saben qué? Lo hago porque me escuchan y ponen atención, si no, no lo podría hacer. Lo hago porque me soportan y además me piden y me preguntan. <ríe> Pero bueno, continuemos con las 10 características de aquellas personas que está mostrando un nivel de conciencia en expansión. La primera, la primera, que puede resultar no muy positiva, pero que es necesaria que se presente, es una sensación de nostalgia. Es un sentimiento de impertenencia, de que nada tiene sentido, de que no encuentro mi lugar. Esa sensación... Debe de presentarse, tiene que darse, porque entonces nos está mostrando que nos empezamos a desafanar de la masa, del común, de la gente que está atrapada al ego, a la matrix. Claro, eso comienza a nosotros a hacernos surgir o a tener la necesidad de buscar cuál es la respuesta. Esa nostalgia, esa sensación de impertenencia, de no encontrar mi, mi sitio, mi lugar, mi gente, mi familia, me hace tomar el camino del buscador. Y esa es la primera característica que hay que, que remarcar, que hay que destacar y resaltar. La segunda es la que empieza a surgir y que al principio no podemos controlar, es la sensibilidad. De repente lloramos por cualquier cosa. De repente todo nos afecta. A veces esa sensibilidad se despierta porque la compasión está surgiendo y naciendo en nosotros. Claro, en este caso ese es el camino para las almas que están incorporando un nivel espiritual elevado. Pero generalmente la sensibilidad comienza a surgir después de haber pasado por situaciones de tremendo dolor, que también son un gran despertador. Esta sensibilidad abre los sentidos. Esta sensibilidad nos empieza a conectar con todo lo que nos rodea, con las personas, con la vida. También, característica importante, de aquellos que empiezan a expander la conciencia. La humildad es la vara que nos da el equilibrio perfecto para transitar hacia la verdad. Esa es otra de las frases que expuse. Esa humildad sin ningún lugar a duda va asociada a la sensibilidad. Saca fotito, sí, puede ser. Tercer punto. Tercer punto, tercer característica de las personas que vamos expandiendo la conciencia es el darse cuenta, es una mayor atención, es un comprender y entender que el despertar se da paso, con paso, paso a paso, es entender y comprender que toda acción tiene reacción, que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un porqué y un para qué. Ese darse cuenta, ese comenzar a abrir los ojos, es otro de los puntos fundamentales. El cuarto y trascendental es el desaprender. Ese desaprendizaje de la cual no puede no puede ser seguido de un aprendizaje, todo lo contrario, primero es el desaprendizaje y luego es el aprendizaje, yo primero me vacío para luego ser llenado, es pasar, es pasar de un estado de esclavitud a un estado de libertad, es pasar de una concepción estructurada a una realidad en donde las posibilidades son infinitas, en donde ya no todo es rígido, en donde ya no todo es uno más uno es dos y solo la razón gobierna nuestras vidas. La flexibilidad habla de que entonces la matriz, la física cuántica, las leyes superiores empiezan a manifestarse en nuestra vida. Y entonces, claro, grandes sorpresas, acontecimientos mágicos, situaciones fantásticas, se empiezan a dar. Y no las podemos compartir porque nos toman como locos, pero sin embargo sabemos que se están dando en nuestra vida y eso nos reconforta y eso nos llena de inmensa dicha de un inmenso agradecimiento. El quinto punto, la quinta característica de las personas que están teniendo este despertar, esta expansión de la conciencia, es el desapego. Un desapego que nos lleva a entender y a comprender que hay que soltar, que hay que dejarse llevar, que hay que dejarse ir, que hay que vivir sin miedo que todo comienza a darse en el momento y en el tiempo adecuado. Y eso no solo lo repetimos, y eso no solo lo sentimos, sino que también así lo vivimos. La incertidumbre forma parte de nuestra vida como algo cotidiano, diario y hasta necesario. Difícil de repente llevarlo a cabo porque todo en el sistema nos dice que tiene que ser programado, que tiene que ser diseñado, que tiene que ser proyectado, que tiene que ser decretado, y no es así. ¿Acaso los niños viven de esa manera? ¿Acaso Jesús nos decía, sed como niños, que para ellos es el reino de los cielos? Sexta se característica es, abrirse a lo espontáneo, vivir el momento, vivir el presente, vivir el aquí y el ahora. El pasado no existe y el futuro solo se va a manifestar gracias a esa sabiduría que me rodea, que se llama voluntad divina, que se llama matriz, no matrix. Y es por eso que me dejo... Llevar por esos brazos tan sabios que me van a guiar y me van a orientar. Y entonces me sitúo en el presente, que es un verdadero regalo. Por eso presente es un presente. Séptimo punto es entonces que me empiezo a instalar como protagonista de mi vida. Ver la vida de nuestro propio centro es comenzar a ser coherentes y comprender a e entender que solo somos responsables de nuestra evolución, de nuestra alma, de nuestro desarrollo. Que por supuesto tenemos que ayudar, contribuir, servir a las personas que nos rodean, a la comunidad, a la sociedad, aunque ni siquiera nos lo reconozcan aunque ni siquiera nos lo agradezcan, eso lo tenemos que hacer porque es importante para nuestro propio progreso y nuestro propio avance. Pero fíjense, no lo hago por la sociedad, no lo hago por las personas, lo hago porque es mi propio crecimiento el que está en juego. Entonces, ayudando a otros, yo mismo me voy conociendo, yo mismo voy despertando esas capacidades, y esas actitudes que se encontraban de repente atrapadas, limitadas, no reconocidas por mí. El octavo punto, la octava característica de las personas que están despertando desde ya es ese profundo anhelo por el avance. Es ese profundo amor por ese desarrollo tan necesario comenzamos a ser adquisidores seriales de conocimientos superiores <risa> comenzamos a ser también no solo adquisidores sino experimentadores sin temor, sin miedo de todo eso que nos brinda una mayor explicación, comprensión entendimiento de todo lo que nos rodea entonces esa filantropía esa filosofía y ese amor a no detener mi crecimiento y mi avance se vuelve el eje y pilar de mi existencia. Entonces realmente empiezo a comprender y a entender a Jesús cuando decía busca el reino de los cielos, lo demás se dará por añadidura. Y cuando decía también ser perfectos, tan perfectos, como mi Padre que está en los cielos. Porque Jesús no nos pedía que seamos buenos, que hagamos las cosas lo mejor posible, que nos portemos bien. No, Él nos pedía perfección. Y solo se logra esa perfección si somos totales, si nos entregamos en mente, cuerpo y alma a esa evolución y a ese desarrollo y las personas que están expandiendo su conciencia lo están empezando a comprender, lo están empezando a entender noveno, noveno punto es que bueno, por supuesto la conciencia y la expansión de la conciencia es una realidad y esa Expansión de la conciencia y esa transformación y ese estado superlativo que se va dando en nosotros, que no nos hace superiores a los demás, pero sí más conocedores, más entendedores y más conscientes, claro, nos lleva a poder comprender a los otros. Aún así, aunque ellos. No, no nos comprendan, no nos entiendan y nos juzguen, nosotros sí, los comprendemos, los entendemos y no los juzgamos. Y aún así no nos sentimos superiores. Y entonces, claro, cuando el umbral se está atravesando, el alma va despertando y el tiempo se va diluyendo, se va entrando a la matriz. Y entonces de buscadores, que con ese punto comencé, nos empezamos a realizar como encontradores, que eso es muy superior, no todo el que busca encuentra, ojalá fuera así. La verdad es que tener el anhelo de encontrar el camino no garantiza que lo vamos a hallar. Necesitamos méritos, necesitamos fe, pero fe no, no en el creer, fe en la acción, en la responsabilidad, en la congruencia, en la realización permanente y constante. En plena demostración que para nosotros la vida entera significa regresar a nuestra casa, regresar a Dios. A esos méritos se le ha llamado Dharma, como el nombre de este café, ¿sí? Exacto, y entonces el punto número 10 ya para terminar, que caracteriza a las personas que empiezan a manifestar esa expansión de la conciencia, es esa sensación de unidad, es esa sensación de comprender y entender ahora sí el amor incondicional, y es ese estado permanente que comienza a regir nuestra vida, de humor, de dicha, de alegría, un estado que se instala para ya jamás irse. Ya el dolor y el sufrimiento forma parte de un pasado que inclusive ya también dejó de existir. La vida se vuelve, ese eterno presente en donde el juego, la risa, el crecimiento, el avance, el asombro llega a ser lo cotidiano y lo que se instala por siempre y para siempre. Y no podemos decir que no anhelamos eso, porque todos conocemos eso, por eso todos buscamos eso, porque nadie anhela lo que no conoce. Y en el fondo todos nosotros, a pesar de que todavía no llegamos a esto, Sabemos de qué se trata y no nos vamos a detener hasta alcanzarlo. En primer lugar en la Matrix, en el juego del ego. Ahí no la vamos a hallar, pero por lo menos la estamos buscando. Luego que despertamos, luego que salimos de la caja como ese gatito, ya la empezamos a hallar en la matriz. Ya la empezamos a hallar en esa fuerza de elevada vibración en ese entramado energético que inclusive penetra a este hijo bastardo que es la Matrix. ¿Sí? Y desde ahí es de donde nos debemos de tomar para avanzar y expander nuestra conciencia. Aparte de los diez, las 10 características de aquellos que tienen un nivel de conciencia aún todavía eh, contraído aparte de las 10 características de aquellas personas que tienen ya un nivel de conciencia expandido quiero también hablar de 10 síntomas que te van a indicar que este proceso se está dando ¿Sí? a ver si ustedes lo están viviendo síntoma número 1 que marqué aquí que anoté a ver si lo están eh, experimentando de repente es el cambio de patrón en los sueños, ¿sí? De repente esos sueños empiezan a, a, a volverse inconstante. despertamos entre las 3 y 4 de la mañana, estamos media hora, una hora, luego nos volvemos a dormir, a veces dormimos la siesta, a veces no, no hay un orden, ¿sí? En, en ese sueño que se está dando, porque claro, es tanto el cambio energético que se está dando que produce, sintomatológicamente, esa alteración del sueño. No hay que preocuparse, hay que permitir que ese proceso pase. ¿sí? Tu cuerpo se está ajustando poco a poco. Claro, eh, el segundo síntoma que podemos nosotros estar viviendo, aparte de este desajuste del sueño es ese hormigueo, es ese cosquilleo, es esa vibración, ese calorcito que comienza a sentirse en todo el cuerpo y principalmente en la parte superior, a veces mientras estamos acostados durmiendo, otras veces mientras estamos distraídos, no atendiendo a nada, pero se está dando eso Inclusive cuando estamos tratando temas elevados, como es posible en esta plática, sintamos algo de energía y eso está indicando que estamos viviendo en ese proceso, en esa elevación, este síntoma tan característico. El tercer síntoma que quiero remarcar, a ver si ustedes lo están viviendo es que empieza a haber una expansión de los sentimientos. Esa expansión de los sentimientos provoca a veces alteraciones emocionales, pero que en definitiva son para desbloquearnos, que en definitiva son para poder soltarlos, que en definitiva son para poder ya así sanarlos. Si tenemos estos altos y estos bajos, Puede ser que sea la menopausia, es verdad, pero <risa> puede ser también aparte este, este desarrollo, esta transformación que vamos viviendo. ¿eh? Es muy bonito empezar a sentir que hay una diarrea afectiva como en una de esas películas tan hermosas que recomiendo a todos ustedes lo dicen. ¿no? Esta película, eh... ajá, ya se me <risa> Ya se me fue el nombre. No te mueras sin decirme a dónde vas. ¿sí? Se la recomiendo a todos que la vean. Y él dice: Estoy empezando a tener una diarrea afectiva. Dice: No sé qué me está pasando hablando con esa alma que tanta, tanto ama, que había sido su pareja en vidas pasadas y que solo él podía ver. Ese protagonista empieza a despertar, se empieza a iluminar. Y es. Y este sentimiento se empieza a desarrollar y se empieza a sentir que nuestro corazón no abarca nuestro pecho. Otro de los síntomas, el cuarto, que puede llegar a estar dándose en nosotros, es el efecto kármico instantáneo. Lo pendiente que se tiene se debe y se va a resolucionar porque no queda de otra. Porque si algo no hemos aprendido el universo una y otra vez no lo pone. Porque si aún todavía no hemos comprendido algo, esa prueba y esa dificultad sigue en nuestras vidas y no nos suelta. Ya no es como antes, en donde cometíamos caprichos, actitudes llenas de ignorancia, de desinterés, de inconsciencia que generaban inclusive a veces dolor y sufrimiento y no llegaban nunca esas lecciones, sino tal vez después de muchos años o sino tal vez después en otras vidas. Pero cuando estamos avanzando no es así. Los maestros nos están observando que estamos en ese crecimiento y nos apoyan y nos ayudan poniéndonos enfrente y no, nos dejan, y no dejándonos avanzar hasta que no resolvamos eso. Ese es otro de los síntomas, entonces. El quinto que quiero destacar, el quinto que quiero dar a conocer, ahí está. es que por supuesto el cuerpo físico en nosotros puede cambiar, es verdad. Y eso es debido a unos cambios alimenticios que surgen a partir de, de, de una decisión, de una determinación o simplemente de manera natural. Simplemente, ahora nos inclinamos por los alimentos sanos, ahora nos inclinamos por los alimentos naturales, ya otro tipo de alimentos no nos saben tan rico como nos había antes. Y entonces, claro, todo eso va elevando nuestra frecuencia, pero... Desde ya podemos estar sintiendo una intolerancia a veces a ciertas comidas que antes no teníamos y hasta inclusive ciertas alergias que antes no se presentaban, se empiezan a dar. Ese es otro de los síntomas que puede o no estar manifestándose en nosotros. El sexto síntoma que quiero dar a conocer, y ya vamos terminando, no se me desesperen es que los sentidos comienzan a amplificarse. Pero no solo los sentidos físicos, sino los sentidos sutiles, sino que empezamos también a, a ver sombras, luces, bolas de energía, la intuición empieza a surgir con una fuerza increíble. A veces en condiciones psíquicas increíbles, en donde la clarividencia, la clariudiencia, la telepatía se dan y, y, y no lo podemos detener. Esa es otra, es otro de los síntomas que se comiencen a dar. Por favor, no se asusten. Es verdad que muchas veces comenzamos a darnos cuenta de las presencias no físicas a nuestro alrededor, pero eso siempre está, eso siempre se da. Ahora que nos empecemos a dar cuenta, significa que entonces debemos comprender y entender que todo esto es el gran hermano. ¿no? ¿Recuerdan ese programa, del Big Brother? No hay privacidad realmente. Siempre estamos siendo observados, siempre estamos siendo acompañados, siempre estamos siendo guiados inclusive a veces por influencias muy positivas y otras veces por otras que no lo son desde ya. La séptima sintomatología entonces que puede llegar a darse es que empezamos a ver el mundo con nuevos ojos, empezamos a observarnos en el espejo, observarnos a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea como si fuéramos un testigo, como si fuéramos un observador. Nos sentimos fuera de nuestro cuerpo, como yo ahora en este momento que me veo desde allá arriba, estoy viendo alrededor y estoy platicando y estamos conversando, pero uno se ve desde afuera, se ve desde arriba. Y eso puede resultar a veces muy impactante para aquellas personas que van comenzando con esta sintomatología. Así. Inclusive nos vemos en el espejo, vemos nuestro rostro y, y, y es como si la primera vez sea esa que nos estamos viendo. Y digo, tengo dos ojos, tengo una nariz, dos orejas. Resulta muy loco vernos así. Las situaciones que se suceden comienzan a perder afectaciones por sobre nosotros, comenzamos a separarnos de todo ello y eso nos vuelve enormemente fuertes, conscientes y por supuesto también compasivos y amorosos con todos los seres vivos. Porque aquel que está observando, está tomando conciencia, está comprendiendo, está entendiendo desde esa esfera superior, lo maravilloso de la existencia y de la vida. Más allá de que lo negativo existe, lo negativo también es necesario para poder superarnos. Los obstáculos nos obligan a nosotros a dar lo mejor que tenemos y eso nos hace trascender. Octavo síntoma, y este sí les va a encantar a las chicas <ríe> y a los chicos también, ¿por qué no? es que parecemos mucho más joven de la edad que tenemos. Claro, pero no solo parecemos más joven, sino que nuestra actitud se vuelve mucho más niña, espontánea, natural, eh, en condiciones siempre de juego, de risa, de alegría. Y claro que manifestamos un excelente estado de salud, y claro que ese, ese bienestar y esa vitalidad nos lleva a vivir nuestra vida en plenitud. Y también podemos llegar a estar notando que las uñas y el cabello crecen de manera mucho más rápida que lo hacía antes. Eso es otra de las sintomatologías que podemos llegar a estar viviendo. Espero pronto poder vivir aquella que me hace crecer el pelo donde ya se cayó. Ojalá, ¿eh? no está aquí anotada, pero si se me llega a dar, la voy a poner también como punto fundamental. Y el décimo punto, ahora sí, ya para... Ah, no, el noveno, y ya viene el décimo después, el noveno punto es que los sueños y las meditaciones se vuelven enormemente importantes. Los sueños y las meditaciones comienzan a tener... Un enorme significado para nosotros. Hay una gran actividad que nos da experiencia, que nos da enseñanza, que nos da muchísima, muchísima información que nosotros requerimos y necesitamos. Entonces cuando nos vamos a dormir es como aventarnos a una, a una nueva aventura. Y entonces cuando meditamos lo hacemos con un gozo, con una alegría, ...de abrirnos a aquello que la energía nos quiere llevar a expresar o a manifestar. Síntoma número 10, entonces... ...es que el, las condiciones, las situaciones, la sincronicidad fluye más y más rápido. Fluye de una manera mágica, extraordinaria. Las coincidencias, las casualidades los encuentros con personas, los números, las imágenes, todo empieza a tener significado. El universo nos habla de mil maneras diferentes y nosotros la empezamos a comprender y nosotros la empezamos a entender. Es increíble ese seguimiento tan extraordinario que nos brinda a nosotros la certeza, la seguridad de que siempre estamos siendo guiados. Siempre estamos siendo apoyados, siempre estamos siendo instruidos. Y ya volvió el micrófono, ahora sí voy a poder gritar menos. Bueno, por último, ya para terminar porque ya regresó el micrófono. A mí me gusta gritar, ¿eh? no me gusta hablar con voz baja. No, no, no. Los trabajos que aceleran la expansión de la conciencia, y esto es si ustedes le quieren... Poner un acelerador, porque esa posibilidad existe. Todo camino espiritual es un atajo evolutivo. Todo camino espiritual nos brinda muchas herramientas. Pero aquí hay diez que quiero dejarles a ustedes. Y es en primera instancia, volverse consciente de nuestro cuerpo. Volverse consciente, consciente de nuestra respiración. Trabajen con ese ejercicio. Eso va a producir una conciencia cada vez mayor. Es como aquel que ama su auto, ¿no? Aquel que está poniendo toda su atención a ese carro nuevo que recién compró, recibe una pequeña abolladura y ya se dio cuenta. Eso me pasó hace poco, ¿no? Gabi? Mientras antes tenía el coche viejito y le podía, podía tener rayones, podía tener abolladuras, yo ni en cuenta eh, ni, ni en cuenta me daba. Pero ahora que uno tiene un coche nuevo, le pone toda su atención, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es no de ese vehículo superficial, sino de este vehículo ya mucho más cercano a nosotros. Porque inclusive las enfermedades en nosotros, antes de que se manifiesten, nos da señales el cuerpo. Y es porque no ponemos esa atención que ese cuerpo, entonces, logra manifestar esa enfermedad, ¿sí? El segundo punto que quiero entregarles, sean conscientes del sol, del viento, de la noche, de la naturaleza, contémplenlo, intégrense a esa realidad tan maravillosa. Ayer observamos ese, ese ocaso fantástico, increíble que tuvimos aquí en Ciudad Victoria, con ese sol que nos daba un paisaje extraordinario y esa montaña y esas sierras tan hermosas. Hay que unificarse, nuestra alma se expande. El tercer punto es, siente el sol interior, el corazón nos está mandando permanente mensajes, permanentes señales. Escuchemos esa voz interior. El cuarto es, no tengamos dobleces, no tengamos máscaras, no seamos hipócritas. Seamos sinceros, seamos genuinos, seamos transparentes. Eso es una herramienta maravillosa. Para que esa energía de elevada vibración vaya penetrando en nuestra vida. Ya voy terminando, ¿eh? Un minutito. Tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que aprender a manifestar y a darnos, no solo en palabra, no solo en pensamiento, sino también en gestos, en abrazos, en acompañamientos, en apoyo, en ayuda. Eso nos va a ayudar muchísimo. La práctica del aquí y el ahora, mantenernos en el presente es otro de los puntos, simplificar nuestra vida es otro de las herramientas y de los elementos que siempre marco, que es trascendental. Desháganse de todo aquello que no les sirva, que les complique la vida, simplifíquense al máximo, por favor, así van a acelerar su proceso y su camino evolutivo. La práctica de la sinestesia es otro ejercicio que podemos hacer. La sinestesia es escuchar algo y ponerle sabor o ponerle imagen. Es ver algo y ponerle música y ponerle sensibilidad. Mezclar los sentidos. Eso nos hace avanzar en esa expansión de la conciencia. Y por último, ahora sí, ser entusiasta ser optimista, ser agradecido y ser pacífico debe y tiene que ser instalado en nosotros. Y por supuesto, de esta manera entonces, generaremos muchísimo Dharma, generaremos muchísimos méritos y nos unificaremos ahora sí a esa conciencia trascendental para llevarnos a ese estado que se le ha llamado iluminación, que se le ha llamado cristalización del ser que se le ha llamado llegar a un estado crístico. Muy bien, muchísimas gracias entonces, hasta aquí gracias por escucharme y hasta la próxima.